Bueno amigos, ¿cómo están? Acá estamos en Laguna La Arenera. Me voy a poner la gorrita. Ya estoy con ustedes. Acá tengo a mis compañeros que se están cambiando. Buen día, ¿cómo andan? Buen día, Cali. ¿Cómo, ¿Cómo les estás? va? Bien. Acá estamos. La Arenera. Ahí, ahí está, Laguna La, la Arenera. Venimos Venimos a probar, a ver muy, qué pasa. Muy bien, por allá está lejos también. Oh. Hola. Hola, lejos. Bueno, lindo día. Lindo día, sí. Poquito viento, eh, día nubladito, pero calculo que vamos a tener suerte. Bueno, vinimos a, creo que la mejor parte de la laguna, que es una parte donde hay una isla, durante el día le vamos a contar. Él el otro día vino, es un, uno de los que conoce bien esta laguna, y está, se activó el pescado. Sí, sí, se activó, está comiendo bien, eh, aparentemente hacía más o menos un mes atrás que venía flojo, pero ahora está, podemos decir que está bien activo, está sí. comiendo bien. Y se ha mejorado un poco el nivel del agua. El nivel de agua ha mejorado, que eso creo que debe haber ayudado un poquito también. Sí, no mucho, sí. pero ha mejorado en esta laguna que... Eh, nos daba un poco lástima la última vez que vinimos, estaba muy baja. Bueno, recién llegamos. Vamos a acomodar los equipos, vamos a caminar un poquito. Llegamos hasta acá con el vehículo que no es malo. Ahí estamos, al costado de la laguna, mirá, en el, la isla. Y ahora caminamos, lo ubicamos y le contamos algo de línea, carnada y todo eso. ¿eh? Dale, sí, sí, sí, que hay que buscar en la vuelta también con eso. Vamos. Bueno amigos, ya llegamos, 100 metros nomás tuvimos que caminar, de donde quedó nuestro vehículo, 100 metros. Bueno, aprovechando que la laguna está baja, ¿no? en otros momentos no se puede pasar con vehículo en esta parte que estamos acá. Pero ahora está realmente muy bueno para llegar con el vehículo. Bueno, acá están los chicos preparando ya, vamos a ver qué, qué líneas usan.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 Oh, oh. Esto para un uno sobra. Tremendo, tremendo. Bueno, José Rodríguez Bucharro 1051, Alejo. Sí, muy buena carnada, muy buena plateada. La bueno, verdad. Ojalá que nos sirva el que nos sí. acompañe. ¿eh? El primero, Cali. Muy bien, ¿de a poquito? De a poquito, sí, siempre le cuesta arrancar a la laguna, así que hay que tener paciencia nomás. Bueno, estamos en un lugar privilegiado. Sí, tenemos, estamos acá, llegamos a la isla que, que siempre ha rendido bien. Bueno, ya viene. Buen pescado, buen pescado, buen pescado, pescado la una de la René ah, eh, ah. Mira, come bien Hay que esperarlo y come bien tremendo, tremendo. De, Si sale un poquitito más el sol Los piques son diferentes Ahora lo estamos buscando de fondo Con brazolada de 50 centímetros ancho de plateada Y bueno, a esperar Quizás a la tarde piquen diferente. Te saco una gotita Dale Primero, muy bien. Arrancaron sí. Bueno, vos estás pescando con una bollita elevadora ahí. Sí, le puse una ahí al medio y La recién bien los corchos y estaban ahí corriendo para todos lados, así que. Y esta con una caña más cerquita. Sí, esta sí. Igual metiendo no, pero. Bueno, mostrame lo que hizo con los botitos.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 Paradito acá al costado de la, de la laguna, y lo que estaba yo filmando era la aleta de una carpa. ¿Se veía? Hay carpas también, vientudos, bagres y buenos pejerreyes que a poquito van saliendo. La carpa andaba ahí despacito. Así que bueno, cuatro variedades tiene esta laguna, la areneta, para todos los gustos. estoy con una con una patria roja espectacular para pescar en la laguna una caña para 140 gramos 150 en el cual es flexible es linda y buscar el pescado un poquito más adentro ahí viene arriba parece que es lindo ¿eh? parece lindo che si sí, sí. está muy tranquila la pesca ¿eh?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 Acá picó una con la caña de laguna, una caña telescópica de laguna 420, un chiquito, un 3000, con una zanahoria. Estamos buscando un poquito por todos lados. Me bien, ¿eh? Tragó todo. Tragó todo. Sí, sí. Bien. Agarró. Ese. Este agarró un poquito de anchoa con la Qué lindo pescado. Espectacular. A flote. Este con una zanahoria, mira. Una no, ahí está. Que trabajara un poquito a flote. Bien, lo estamos buscando de diferente manera. Y sí, sí. Eh, la laguna es así. Por dos cosas, una para pescar y otra para informarle a ustedes. Bien, Perfecto. Espectacular. <ríe> bye mm -hmm.